El tiempo presente en español. Explicación gramatical. Verbos regulares terminados en IR. Our goals in Spanish. At the end of this lesson, you will be able to 1. Demonstrate comprehension about the conjugation of the regular verbs ending in IR. Second, identify the stem of the regular verbs ending in IR and their corresponding endings for the correct conjugation in present tense. Nuestros objetivos en español. Al final de esta lección, tú podrás, primero, demostrar comprensión acerca de la conjugación de los verbos regulares terminados en IR. Segundo, identificar las raíces de los verbos regulares terminados en ir y su correspondiente terminación para la correcta conjugación en tiempo presente. The Simple Present Tense This is the most common tense in English and Spanish and it is also known as indicative because it can be used to ask questions and make statements. Remember, the present tense has a very easy pattern to follow, with regular verbs ending in R, ER, and IR. All personal pronouns keep the same stem, but different verb endings. El presente simple este es el tiempo gramatical más común en inglés y en español y también se le conoce como el indicativo ya que se puede usar para hacer preguntas y para hacer declaraciones o enunciados recuerde que el tiempo presente tiene un mismo formato a seguir con los verbos regulares terminados en ar -er o ir todos los pronombres personales conservan la misma raíz pero tienen diferentes terminaciones verbales. Remember, IR regular verbs in Spanish have two parts. One, the stem of the verb. Two, the IR ending. The stem is every, everything that is left after we drop the IR ending. And the ending is the last two letters of the regular verb in this case it's going to be IR. Here we have different verbs with the stem and their ending in IR. We have abrir to open, vivir to live, subir to climb, recibir to receive, escribir to write, insistir to insist, decidir to To decide. Let's conjugate the verb to write, escribir. In this lesson, we are going to use the verb escribir to write as a model. It is important to remember that the stem of the verb is going to be exactly the same one for all personal pronouns. For example, with the verb escribir to write, we need to drop the IR ending and the rest of the verb, in this case, ESCRIB -E is the stem of the verb. Now, let's conjugate the verb escribir by just changing the endings. Remember, escribir, we have ESCRIB -E as the stem of the verb 1. I write. Yo escribo. O is the ending for yo. Yo escribo. 2. You write. tu escribes. Es is the ending for tu, tú. Tú escribes. 3. He or she writes. el o ella escribe e is the ending for él o ella. We say él El o ella escribe. 4. We write nosotros o nosotras escribimos. Imos is the ending for nosotros o nosotras. So we say nosotros o nosotras escribimos. 5. You write vosotros o vosotras escribís. Is is the ending for vosotros o vosotras. So we're going to say vosotros o vosotras escribís. Six, you write. Ustedes escriben. N is the ending for ustedes. Ustedes escriben. Seven, they write. Ellos o ellas escriben n is the ending for ellos o ellas. So we say, ellos o ellas escriben. Conjugación de los verbos regulares terminados en ir. Resumen de esta lección. Lesson summary, present tense. Regular verbs, ending in IR. And now we have el verbo subir. The stem of the verb is going to be sub, sub. And the ending is ir, we are going to drop it. And then we have different personal pronouns and different endings. We say yo subo, tú subes, él, ella, usted sube, nosotros, nosotras subimos, vosotros, vosotras subís. Ellos, ellas, ustedes suben. Remember, es, you, o sub, this is the stem of the verb and it is the same for all personal pronouns. We also need to pay attention about the endings. We have yo subo, o tú subes, es, él, el, ella, usted sube, e, nosotros, nosotras subimos, imos. Vosotros, vosotras subís, is. Ellos, ellas, ustedes suben, en. Tiempo presente. Terminaciones de los verbos regulares terminados en ir. Aquí tenemos el verbo vivir. Yo vivo. The ending is going to be o. Tú vives. The ending is es. Él, ella, usted vive. The ending is E. Nosotros o nosotras vivimos. The ending is Imos. Vosotros, vosotras vivís. The ending is is. Don't forget the accent, the graphic accent. Ellos, ellas, ustedes viven. The ending is EN. Explicación gramatical, verbos regulares terminados en ir. El tiempo presente en español.